Y bueno, ahí en la zona está el árbol, está Loreta, pero bufeada por así decirlo. Así como pelear contra ella. Tampoco es muy difícil, pero. Pero bueno, está acá. un poquito más difícil que la otra, tampoco tanto. Tiene algunos ataques más OP. Tiene el mismo ataque de las espaditas, viste. Pero tiene otro, viste, cuando saca el arco. No sé si viste si saca el, que sacara el arco acuerdo sigue Saco como un arco, bueno ahora estamos a OP ese ataque Ya lo pues le cuesta salir a mi lágrima Uy, pega bastante igual ¿eh? en el nivel plus Pega bastante la chimbe Ah creo que tengo mal mis. No lo sé. Es un talismán que está bastante bueno y que cuando pegas varias veces seguidas te cura. Mm. Ese, tal, ese tipo de, de cosas están en un montón de souls. Uh -huh. El weaponar de, de, de mi arma está chetísimo. Voy a matar igual así sin. Me mate. Los de Loretta básicamente te tira las flechas, pero como más. Más flechas. Sí. <risa> Me flechas, pero más flechas. Mirá. Ajá. O sea, en vez de tirarte una flecha, te tira 4.